Mirá con qué música ingresamos en este cuarto bloque Listo okay, para hecho. darle la bienvenida a Mercedes de Casas Nuestra pediatra de confianza claro, sí. no, Que acompaña un programa más Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Por qué Un placer Un bueno, enorme de recibirte Claro, hablábamos de, de la nariz, esta es la canción Porque eh, el tema en cuestión hoy es Los chicos, la vuelta a clases El contacto con los compañeritos Y lo primero que aparece los moquitos. Los moquitos Siempre, los mocos bueno, como decía Mariano, recién es como non-stop, pero de mocos. Sí, sí. Buena comparación. De los mocos. De los mocos, eh, desde una pediatra eh, conocida, empiezan a ponerle nombre a los mocos porque van a convivir con ellos. Se durante tienen que hacer amigos todo claro. el año, exactamente. Bueno, en primer lugar, desmitificar este cuco del moco, sí, sí. que los mocos eh, no son una enfermedad en sí misma. ¿Bien? Claro, no es que si el chico tiene moquitos, es que está enfermo. No necesariamente. Uh -huh. En realidad el moco, ¿cómo le dicen a los chicos generalmente? Sí, lo mocoso. Mocoso. Sí, sí. mocoso. Mocoso, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora es un es una calificativo quizás despectivo, claro. pero es la sí. característica de los claro. niños que tienen más glándulas mucosas uh -huh. y que por tener más glándulas mucosas, al estar en contacto, como decía Clary, con otros niños, con otros gérmenes, con eh, algún algún artefacto del ambiente o algo que haga que empiece su glándula mucosa a generar defensas, empiezan a secretar esta secreción, claro. valga la redundancia, sí. que es el moco. Y el moco lo que va a hacer es manifestar que en el organismo de ese niño, en realidad de cualquier persona, pero del niño sobre todo y en diferentes edades, identifique que hay algo que no anda bien. Uh -huh. Y que están sus defensas, los neutrófilos, empezando a luchar contra uh -huh. estos gérmenes ...que en el 90% de los casos son virales, ¿bien? Uh -huh. okay. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a pesar de que es viral, nos empeñamos, mamás, médicos, maestras, eh, tíos, abuelos... ...en decir, hay que tratar los mocos, hay que tratarlos, uh -huh. hay que tratarlos... ...a ver de qué manera los manejamos, sí. ¿bien? Y por ahí es importante que, que los papás sepamos que esto es una característica de los niños... Uh -huh. ...lo que hace la diferencia es la edad del niño, Bien. no es lo mismo... Un bebé chiquitito de tres semanas con moco a un niño de siete claro. años que ya tiene un sistema de defensas más maduro, uh -huh. que ya sabe manejar esas secreciones, que sabe sonarse la nariz, que sabe dormir un poquito más semisentado. ¿bien? Claro. El moco quizás del origen es el mismo, pero no es el mismo el manejo. ¿bien? Bien. Por eso nosotros los adultos pasamos un refrío con mucha más eh, altura, por así decirlo, que un bebé. ¿Mm? Perfecto. Dos años en la casa los chicos prácticamente Bueno, un año completo El Exacto. año pasado quizás con los recaudos mm -hmm. Distanciados de los compañeros mm -hmm. Con el barbijo que ahora... Desapareció en la primaria es opcional Exacto. y es normal que los chicos empiecen quizás a enfermarse, sí. a generar esas defensas, ¿no? Sí, exactamente. Es normal y es lo esperable. No tenemos que tenerle miedo a los bien. mocos, ¿sí? Porque eh, está ese miedo de que tener que cortarlo inmediatamente, de tener que tratarlo inmediatamente y por ahí saber que es la manifestación del sistema inmune que está funcionando bien. Lo bien. mismo aquel chico que hace fiebre, ¿bien? Mm. La fiebre es el primer motivo de consulta junto claro. con el cáncer en el consultorio de un pediatra. Uh -huh. Y hoy por hoy también en las guardias eh, pediátricas de los hospitales o en las guardias de baja complejidad. La fiebre, como decíamos recién, tampoco es una enfermedad en sí misma, sino uh -huh. que es la manifestación de este sistema inmune que se pone de manifiesto frente a este proceso uh -huh. infeccioso que en la gran mayoría de los casos, como es viral, se autolimita. ¿Qué quiere decir? Que se autolimita, que viene solo, se va solo. Cumple no un ciclo. Exactamente. Ajá. Y no tengo yo que tratarlo con algo. ¿Con un antibiótico, medicaciones mm, o ya? No. El antibiótico. Porque, viste, cuando éramos chicos, ahora un poco se escucha cada vez menos, pero decía, sí. tiene moco verde, hay que darle antibiótico. Sí, está el, el, el mito de que el claro, moco verde claro. ya es infección, ya es algo malo. ¿Qué pasa? En el moco mm, se liberan ciertas sustancias uh -huh. que se llaman peroxidasas. Las peroxidasas son un, enzimas que tienen alto contenido de hierro y que oxida. Peroxidasa, oxidan. Ese moco y le dan ese color característico. Bien, no ¿bien? es para preocuparse ni volverse loco. No es locos. para preocuparse. Y tenemos que tener en cuenta que ese moco tiene un ciclo, como decía uh -huh. Clary. Empieza siendo cristalino, esa huita esa que sí, cae claro. sobre todo en la mañana. Sí. Después empieza haciéndose más amarillento y después verdoso. Ese ciclo va haciendo que ese moco se vaya espesando, ¿bien? Y a medida que se va espesando puede ir cambiando las características de la tos. Perfecto. El niño empieza jugando de no más bien y de pronto empieza a tener una tos seca y a medida que ese moco se va espesando... La tos se va haciendo cada vez más cargada. Y si el chico tiene muchos mocos, lo recomendable es aspirarlos. Me acuerdo que estaba ese sistema que le, la, la perita se le decía. La perita sí, claro, y ahora hay eh, otro sistema un poco más higiénico. Ah. Es recomendable hasta cierto punto, porque si yo estoy todo el tiempo aspirando la mucosa, la irrito. Y al irritar okay. la mucosa, genero más moco y es como un círculo vicioso. Mientras más aspiro, más genero moco, mientras más genero moco, más se irrita la mucosa sí. y así sucesivamente. Perfecto. y lo tengo con... que aspirar. Sí. Perdón. Si el chico está incómodo para comer o para dormir. En claro. realidad el tratamiento de un catarro vamos simplemente a darle más confort a ese chico. ¿Por sí. qué? Porque el moco nos quita las ganas de comer. Sí, no sí. nos deja oler bien la comida, uh -huh. no sentimos el olor al fajorcito de uh -huh. dice en el horno. <risa> cuando, cuando tenemos muchos mocos y somos chiquitos nos da a veces vómitos. Claro. bien. Y en algunos ca casos afloja también la materia fecal. Es decir, esos chicos, no es raro que un niño chiquitito tenga refríos tenga un poco de conjuntivitis y tenga también diarrea. Pero decís, bueno, tiene todo. Es que esa es la característica claro. de la enfermedad viral. Y a la hora de dormir sí. con la naricita tapada, respiran por boca, ¿eso puede traer alguna consecuencia? Sí, sí además sí, sí, que sí. traga mucho moco. Traga mucho también. moco, entonces es muy importante las medidas generales que podamos hacer. Más allá de la medicación, que el médico de cabecera lo va a indicar, es en primer lugar, <coughs> ventilar bien los ambientes. Todo lo que aprendimos en la pandemia, uh -huh. ponerlo, sí, ponerlo en práctica. Uh -huh. Ventilar bien los ambientes, evitar los, eh, los, los grandes cambios de temperatura, que no haya mm. un gran cambio de temperatura de adentro y de afuera, no tiene que haber más de 10 grados de diferencia bien. entre el interior y el exterior, ya sea calor o frío uh -huh. o viceversa, bien, en invierno o en verano. Uh -huh. Sacar el, el, los filtros de los aires acondicionados y limpiarlos mm. bien frecuentemente. Acumulan mucho polvo, Acumulan mucha pelusa... Mucho pulvo, eh, cuando limpiemos el dormitorio, no sacudir el plumón, la frazada enfrente al niño, sino que hacerlo en el momento en que el chico no esté. Sí. Evitar que ese niño duerma con peluches, mm, con frazadas. No, También importante. son un foco de, de, de tierra. Todos sí. los ácaros y la tierra. Y en Mendoza se junta mucha tierra, nosotros juntamos uh -huh. mucha tierra, por eso es importante. Eh, procurar esta higiene del hogar, del dormitorio, donde duerme el chico. Si el niño es chiquito, por ahí lo que se puede hacer es reclinar un poquito el colchón, cosa de que él sí. duerma a unos 45 grados. Convertir su cama como si fuese una camita de hospital, claro. como para que esté más cómodo y su vida aérea más despejada. ¿Bien? Perfecto. Y también es importante que eh, si el niño está siendo amamantado, no dejemos de darle de mamar. Uh -huh. Y si... Y si está tomando leche que le demos más leche y más líquido más seguido porque al estar con la nariz tapada duermen con su boca abierta, se reseca la garganta, uh -huh, claro. al resecar la garganta les pica, uh -huh. les genera tos y así. Esto es un ciclo, ciclo, ¿no? vicioso. El ciclo de los mocos, el ciclo de la tos, el ciclo Merce, de... para para ir cerrando, recién hablabas de la fiebre, decías, tampoco es para alarmarse, es normal, es una reacción. Pero ¿cómo actuamos en el momento? ¿Cómo lo ayudamos al chico que en ese momento no la pase pésimo? ¿Cómo hacemos para bajar la fiebre? Muy bien, buenísimo. Bueno, la fiebre en primer lugar tenemos que saber qué es la temperatura axilar de 38 grados en adelante bien. bien, porque está eso que la abuela toca, está calentito Ay, ¿tiene, sí, el, claro. tiene un termómetro en la, la mano, mano. Sí, sí. no lo asumamos, Agarremos el termómetro Siempre, y nos sacamos la mano bueno, eh, medirlo, sí. bien, ver, tener en cuenta que nosotros tenemos un chip sí, el hipotálamo es el que define el la temperatura a la cual va a llegar Por lo tanto, mm. no tengo que empeñarme En bajar a como dé lugar esa temperatura Porque es parte de la protección de nuestro cerebro mm. Entonces, si el organismo va a llegar a cierta temperatura Yo lo que tengo que lograr es darle confort okay. No es meterlo en agua para que se le haga oh, ¿eh? Eso no, en definitiva daño. no sirve entonces No sirve y al mismo tiempo mm. no le da un buen confort al chico okay. Lo que sí sirve Bien. es medicarlo Siempre y cuando ese chico esté molesto ¿Bien? Bien. con la dosis adecuada que nos Dios. haya dicho el pediatra que uh -huh. puede ser los dos antitérmicos más utilizados son el, el paracetamol y el ibuprofeno sí. en mayores de 6 meses uh -huh. ¿Bien? es re rico aparte, ¿no? ah. el naranjita chicos, hacer sí. un gusto siempre es importante tenerlo fuera del al alcance de los chicos para que para, no lo usen para para como ejemplo, eso, y les gusta sí, claro sí, sí. Sí. Sí, sí. y eh, al mismo tiempo de, de sacarle abrigo a ese chico uh -huh. sí, para que no esté con mucha temperatura porque muchas sí. veces no es fiebre sino que sobre abrigo Ajá. lo que tienen los este pañitos chico? de agua fría en la cabeza los sirven para aliviar que no sirve sí Ajá, por ahí mira. lo mejor es si el chico está molesto darle un baño con agua tibia bien. No agua muy diferente a la temperatura uh -huh. que tenemos Durante por lo menos 20 minutos Eso no va a hacer que le baje la temperatura Porque la temperatura la maneja nuestra cabeza Claro, pero si no lo que va a hacer a... Va a aliviar esos síntomas Bastante. de disconforto Está Perfecto. bueno, es romper esos mitos Que estamos sí. tan, tan enraigados sí, sí. ¿no Claro, que... Y todos enraigados. hemos pasado por sí. eso ¿no? sí. a Nuestras sí. mamás haciendo las mil y una Para, sí, que, la fiebre con la para man, que estemos bien eso. Tal cual sí. Pero bueno, Merce, nos hemos sacado todas las dudas Ojalá hayan sido útiles Estas herramientas de lo que hemos charlado hoy, así que, bueno, gracias, como siempre, Mercedes. gracias, gracias por venir. tenemos las redes sociales de Merce, allí en pantalla, esa es su cuenta de pediatra, así cualquier es. consulta, cualquier duda del tema que hemos charlado hoy, o de cualquier otra cosa que le quiera preguntar sobre la salud de los chicos, allí mismo le pueden escribir, y tienen un montón uh -huh. de posteos súper interesantes sobre temas muy recurrentes, uh -huh. que a mamás y papás les van a servir muchísimo. Gracias, bueno, Merce, como siempre. Muchas gracias. Volvemos